En lo que está sonando ahora. La política. La política, compadre, la política. Eso es lo merengue y la vialona. Un merengue. De los quentos. Bien. Eh, bien de información y eh, Cultura general. Los quentos, la política. Encuesta, dice que va ganando Luis Abinader. Luis Abinader ganaría con el 52, seguido de Gonzalo Castillo con un 24, Gonzalo Castillo, y Leonel Fernández con el 1%. Después de un febrero particularmente dramático, con la suspensión de las elecciones municipales, que no han dado respuesta a la Junta Central, las reacciones y protestas posteriores, y una gran incertidumbre hacia el proceso de votación, los votantes dominicanos están frustrados. Esta frustración beneficia a Luis Abinader y al PRM, si el voto presidencial de primera vuelta se celebra hoy, el 52% de los votantes probable emitirían su voto por él. El 24 elegiría a Gonzalo Castillo y el 17 votaría por Leonel Fernández. Rafi Trujillo tendría un 3% de los votos, con Guillermo Moreno con el 2%, y el resto de los candidatos declarados con menos de un 1%. Abinader está arriba y justo por encima del umbral para ganar directamente la primera vuelta. Pero con 11 semanas de hasta la elección pueden pasar muchas cosas. Su voto está lejos de, de estar sellado. En este momento está aprovechando las frustraciones de los votantes, no solo en torno a las elecciones, sino a las profundas frustraciones en torno a una economía más débil y el aumento del costo de la vida, el crimen y las drogas, sobre todo la corrupción, y el papel que desempeña el país. ¿Eh? Ladrones por todos lados. Pero muchos, su voto en contra del partido gobernante actual y un voto por el cambio, y menos un voto de fe a Binader o el PRM. Sin embargo, un voto por el cambio puede ser suficiente. La gran mayoría de los dominicanos sienten que el país se dirige en la dirección equivocada y el cambio también motiva a los votantes de Leonel Fernández. En una eventual segunda ronda, entre Abinader y Castillo, los votantes de Fernández se lanzan hacia Abinader, dice la nota. Y se alejan de Castillo del PLD, lo que le da a Abinader una gran ventaja en una votación de segunda vuelta. Vence a Castillo por el de 2.1, con 68 frente al 27 de Castillo, entre posibles votantes. Señores, oigan eso. Abinader lleva un 52% adelante de Gonzalo Castillo. Dice la nota que este aumento se ha hecho por, por la situación que está viviendo el país. Por El toyo de la Junta Central ha favorecido a Luis Sabinadel y al PRM. Lo que esperamos es que las personas tomen conciencia y vean cuál es el camino ideal. Hay varias opciones que la gente debe tomar para un mejor país. Ya le llegó la hora al PLD. No hay otra opción, es un cambio. ¿eh? Es un cambio. Usted está viendo cómo el PLD ha maltratado a este país. ¿eh? Lo ha endeudado. Los hijos míos no llegan a cinco años ninguno, ya le deben a este país. Gracias al Partido de la Liberación Dominicana, el cual se está derrumbando. ¿eh? Y el candidato que llevan no, no es de mucha simpatía en el país. Y espero con ansia que ese cambio se dé. De Luis Abinader. También está ahí eh, eh, el mañoso. ¿eh? El gato Angora. <risa> Lionel Fernández al ataque por ahí atrás. Yo creo que fue. ¿eh? Hello, buenas. Ahí nos arrancan de una no, vez. Hello. El que va a ganar el Gonzalo. Ah, ok. Es eh Gonzalo que va a ganar. Eso? ¿Qué va a ganar? Claro, ese es mío. Ah, <risa> ah ok. 809-725-0505. Llámenos y díganos cuál es su favorito y cuál usted cree que va a ganar en estas elecciones 2020. ¿Eh? Gonzalo Castillo, Leonel Fernández o Luis Sabinadel? Con un 52%. Y, y, y el pen con la camisa corta, con un 27. Entonces, ¿quién es que va a ganar? Eh? Eh, mírelo ahí. Leónel Fernández tiene un 17. 809-725-0505. ¿Cree usted que Luis Abinader sea presidente en este 2020? Pueden llamar y hacer su, su votación. Ya que arrancó esa llamada. ¿eh? Su opinión en cuanto a las elecciones presidenciales. ¿Qué usted opina? ¿Eh? Yo pienso que ya es tiempo. Son 20 años que llevan ahí. Y, y se ha visto muy poco el progreso del país. Ya tienen que sacarlo inmediatamente. Y el país... El país va a estar muy pendiente, señores. El país va a estar muy pendiente. Cualquier marulla que quieran hacer, ahí mismo quedó. Puede bocear uno en Jimaní, Tony. En Jimani. puede bocear una mesa fraude y se paró ahí mismo. Ahí mismo se paró. Por eso los partidos tienen que a sus militantes que se involucren con la Junta Central, que estén ahí pendientes que da mano no haciendo chistes frente a los colegios electorales y bebiendo cerveza. Usted quiere algo justo, usted habla con su partido, que lo incluyan. Llame a su dirigente, sea de, de la Fuerza del Pueblo, sea del PLD, sea del PRM, que lo pongan ahí como, como ¿cómo se dice? Suplente o delegado, para que usted esté ahí en el conteo, que nadie le cuente, que nadie le haga su marulla, que estén de todos los partidos delegados ahí metidos para cuando se, el conteo vaya, que no sea de un, de un solo lado, que se cuente, porque aquí el dominicano no es pendejo. El dominicano sabe lo que quiere y, y demostró en la Plaza de la Bandera lo que estaban indecisos en votar en contra del gobierno. Fue, eso fue una demostración contundente de que el país completo, ¿eh? un 95%, no quiere al PLD en el poder, lamentablemente, no lo quiere y tenemos que velar porque las cosas salgan bien, no discusión, usted tiene que discutir, usted lo que tiene que hacer es su voto y hacer su trabajo, usted no tiene que ser provocado por nadie, no se ponga a beber, <coughs> perdón, no se ponga a volver de loco para después usted ser provocado y, y salga en la noticia. No, usted haga su trabajo, sea del partido que sea. Usted ganó, usted celebra sin hacerle daño a nadie. Porque tampoco queremos un cambio, pero tampoco no queremos sangre, ni muerto, ni herido. Dios nos libre ese día. También la Junta Central Electoral tiene que actualizar la página. La gente está entrando, la gente está entrando a actualizar su colegio electoral. Usted entra a la página, elecciones 2020, junta Central Electoral, elecciones 2020, y usted verá, ahí tiene que poner su cédula. Y ahí usted va a ver si lo han cambiado de colegio, porque son mañosos también. Es un problema que tiene este paísito Que son mañosos. Ahorita le hace, como, como hizo Balaguer, que le cambiaba los colegios a la gente, para Peña Gómez. Le cambiaba los colegios y usted... Vota en el Sila Pepín y lo mandan para Vita Valle a votar. Ustedes se encantaron el camino. Eh, un saludo a la Moña, eh, mío personal, que acaba de llegar aquí. Se prende este escenario con la Moña aquí. Eh. Señores, entonces, usted tiene que chequearse. Usted está a tiempo, entre su celular, la mano no esté viendo cosas raras como usted vea y mandando memes. Usted se registra a ver si lo movieron de colegio para que esté a tiempo, porque usted se levanta a las 5 de la mañana y hace una fila, y no sabe dónde es que va a votar, porque lo cambiaron, entonces se va a desencantar y se va a ir para su casa. Entonces ese voto queda en el aire. ¿Eh? Claro. Usted tiene que verificarse. A ver dónde usted va a votar. Usted tiene que entrar a esa página, aunque anoche parece que la bloquearon la página, porque... Imagínate, mucha gente entrando también, pero usted lo intente. Con, con su cédula, usted entra para que cuando usted vaya a votar, sea en el colegio que usted está, que no lo hayan movido. Porque se va a hacer un problema. Usted es pendiente que usted tiene que trabajar en un sitio y a votar en otro. En Viterbayo, usted lo manda para Viterbayo y lo espino lo a votar. Usted vaya a hacer una fila para allá. El pobre men también, vaya a votar y no nos haya. ¿eh? Villalona, en la salida capital votando un hombre a pie, se desencanta. A mí, yo voy a hacer mi fila, yo soy el primero que voto, a mí me con una fiebre que no duermo anoche. Y voy a votar, y, y un hombre que, que, que sufre de unos piques y que me diga a mí que yo no estoy ahí, por ahí va a cortar la cosa y no vez. Usted tiene que registrarse, no, no sea tan bruto. te entra ahí, aplicación a la Junta Central Electoral, usted quiere trabajar también. Están dando como 5 mil pesos para usted trabajar, está sentado ahí, los vagos, los barrios, que, que le gustan hacer desorden y voltear y quemar goma, cojan para allá, para la junta y fallarse a trabajar. Es un día, 5 mil Tululuses, comida y hasta cena, si la cosa se entiende, o se va la luz, y se fue la luz ahí Ahí mismo, ahí mismo quedaron, se fue la luz. Como ahora el voto es manual, hay que tener muchas cuentas, señores. Hay que tener mucha cuenta. Luis Sabinader con un 52. Como el hombre. y Penco Castillo con, con un 27. Y Lionel Fernández con un 17. Señores, pero no viendo bien, Lionel Fernández va subiendo y lo que tiene son un par de meses. A ese hombre le dan dos años para hacer ese equipito que está haciendo. Y se mete fácilmente a un 35% de los votantes. Eh, nos pueden llamar y dar su opinión al 809-725-0505 vamos, sin mencionarme a la mamá mía que no tiene que ver con esto porque ellos llaman acelerado y dicen de todo entonces ya la mamá mía se está encojonando y yo no estoy ahí para que me estén mencionando 809-725-0505 eh, ¿cuál es su candidato de su preferencia? Luis Abinader, Leonel Fernández o Gonzalo Castillo usted puede llamar ahí en el transcurso del programa y darnos su opinión vamos a dar una pausa y luego retornamos con una comitiva que nos trae nuestro amigo Tony García en cuanto al hello buenas hello ¿sabes quién es el que va a ganar? ¿quién? el que viene el viernes a las 10 de la mañana Luis Abinader ay, ay, ay señores vamos a decir el caballero Luis Abinader que viene el viernes para San Francisco. Señores, vamos a una pausa y retornamos con nuestro amigo y hermano Tony García, un clásico de softball. Cuánta gente que le gusta el softball. Vamos para allá, para el Perdomo. Volvemos en breve.